Agua mineral, mineral water, agua con gas, sparkling water, batido, milkshake, cerveza sin alcohol, alcohol free beer, gaseosa, cream soda, granadina, grenadine, granizado, ice drink, limonada, lemonade, mosto de uva, must, horchata, groundnut milk, sumo, juice, sumo natural, natural juice, naranjada, orangeade.